Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rech, soy Ramón Estellés, secretario general de Junta de Fallero. Bueno, ¿qué valoramos este año de la exposición del Ninoz recién inaugurada? Para bueno, mí es una muestra magnífica. Demuestra el trabajo que han estado haciendo estos últimos meses, sobre todo, los artistas falleros. Bueno, aquí tenemos uno de los Ninoz más emblemáticos en el cual estás tú representado. Bueno, ¿qué supone ser un Ninoz fallero? A ver, emblemático te lo discutiría. Bueno, pero en todo caso es el Ninot que me dedica mi falla. Yo, lo de ser Ninot, pues es lógicamente un orgullo que me lo haya dedicado mi falla ya no te lo quiero ni contar. Eso sí, además me recuerdan que no me paso por el casal desde que soy secretario general. Bueno, pues muchísimas gracias Ramón y a seguir disfrutando de las fallas del 2018, que ya es la cuenta atrás. Porque muchas gracias a ti, eh, igualmente.